Hola, por el día de San Jordi he decidido que os voy a leer un pequeño fragmento de mi último libro que se llama Parte y Feminismo. Eh, el libro es una mezcla de manifiesto y de guía para mujeres que están a punto de tener un bebé y puede ser también para mujeres que ya han tenido sus bebés y quieran rebobinar o reexplorarse. Eh, aquí os, os leo un apartado en el que invito a la lectora a reflexionar sobre ciertos aspectos de su vida. Tu nacimiento. Si tienes contacto con tu madre, puede ser muy importante pedirle que te hable de tu nacimiento. Y aunque quizá te haya contado la historia mil veces, escúchala con atención. ¿En qué situaciones o partes de la historia pone el énfasis? Si tuvieras que elegir una palabra que resumiera su experiencia, ¿cuál sería? Y si le pidieras a ella que lo hiciera, ¿qué palabra elegiría? ¿Qué circunstancias llevaron a tu madre a tener ese parto? ¿Qué experiencias tenía ella de su madre? ¿Cómo eran los partos en esa época y en su ciudad? Tu madre. La relación con nuestras madres es un pilar esencial en la relación con nosotras como mujeres y como madres y a veces es una relación dolorosa porque son un espejo de nuestra misma opresión y es más a menudo nosotras somos el depósito de sus aspiraciones no cumplidas o incluso de arrepentimientos o deseos frustrados. Todas las generaciones quieren que sus hijos e hijas tengan mejores oportunidades pero en el caso de las madres y las hijas es un deseo desde la frustración de cierta imposibilidad o sumisión, que es algo que inconscientemente sabemos que pasa como un yugo heredado. Esto en ocasiones crea tensiones muy complicadas entre nosotras, y por eso creo que escucharnos más es la única opción posible. Intentar entendernos desde nuestros posibles fracasos personales, sabernos valientes pese a todo y tener una actitud de sororidad con nuestras madres es un trabajo feminista que deberíamos practicar más. Si estamos a punto de ser madres, nuestra madre, lo queramos o no, se nos aparecerá una y mil veces y la cuestionaremos al tiempo que puede que la perdonemos, comprendiendo desde la experiencia propia lo difícil que puede llegar a ser maternal en un mundo machista. Saber cómo nos sentimos en relación a nuestras madres, meditar sobre qué nos gustaría que pensaran nuestras criaturas sobre nosotras, son ejercicios de reflexión que pueden ayudar mucho a allanar el camino hacia tu maternidad.